explicaros un poquito la experiencia que yo tuve. Eh, hace seis años eh, yo sufrí un, un brote psicótico eh, y bueno, eh, cuando salí de, del psiquiátrico, no me gusta mucho esa palabra, pero, eh, bueno pues eh, acudí al CESMA, bueno al centro de salud mental para adultos de, de mi ciudad, eh, donde me habían dicho que me asignarían a un psiquiatra ...y empezaría ya un, un tipo de terapia. Eh, para mi sorpresa, cuando yo llegué allí... Eh, ...no solo había un psiquiatra, sino... ...habían tres espe especialistas más... Eh, ...y bueno... Mmm, ...empezamos a hacer un tipo de, de... tratamiento, ¿vale? Un método muy novedoso que se ha implantado desde Finlandia... ya sabéis que ahí en el norte de Europa están un poquito más puestos con todo esto... Y es un, es un método que se llama diálogo abierto, Open Dialogue, y se trata de hacer una mesa redonda eh, donde, aparte del psiquiatra, también les acompaña una psicóloga, en este caso, Neus, el, el doctor psiquiatra Jordi Marfar, eh, él es el, el que junto con todos ellos han implantado este, este sistema. Eh, luego también teníamos a la trabajadora y educadora social Mar y luego el enfermero David. Vale, entonces, todos ellos acompañaban todas mis sesiones y, y bueno, así podían ver desde diversas eh, áreas, ¿no? de, de, de esta manera interdisciplinar, podían poner en conjunto pues, sus bueno su, su perspectiva, su visión. Entonces, yo también siempre he ido acompañada de, de mi familia, por lo tanto, hablamos de, de siempre un, un método que, que quiere conocer todo tu entorno y se trabaja siempre con, con la familia. Eh, de hecho, bueno, conocieron, sí, sí, yo creo que gran parte de, de la familia. A mis padres y a mi hermana principalmente asistieron a todas las sesiones y luego fueron eh, mis mejores amigas, mis abuelos, tíos. Eh, entonces es muy interesante porque ellos realmente lo que pretendían es eh, conocerme, saber eh, cómo me relacionaba, cómo era mi día a día, incluso este tratamiento eh, también se hace en, en casa, ¿vale? Hay veces que también te, te visitan en casa o en, en un sitio pues en el que tú normalmente haces tu día a día eh, y van contigo allí. Eh, todas las sesiones, eh, bueno, hicimos muchísimas, ¿eh? esto duró aproximadamente dos años. Dos años Y bueno, al principio era de manera muy asidua, cada semana, cada dos semanas, así progresivamente. Sí que es un, un método que se adapta muchísimo a la persona ellos siempre, Mariché, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Una semanita más, dos semanas. Entonces era muy interesante porque, claro, todos juntos eh, dábamos dis distintas... Eh, versiones, ¿no? Porque yo les contaba igual un poco mi punto de vista sobre algo de mí, entonces mis padres podían intervenir, ellos ya como poco a poco me, me fueron conociendo, eh, también eh, ya sabían por dónde tirar, cómo preguntar, además de, de, la, de las sesiones que hacíamos en el, en el Centro de Salud Mental de Adultos de Badalona, ¿vale? El Centro de Salud Mental 2, que hay dos, <risa> Vale, lo hacíamos allí. Eh, ay, me he perdido. Bueno, eh, allí lo, lo hacíamos y, y bueno, eh, ay, lo siento, ahora se me, se me ha ido. Pero bueno, que, que sí, que siempre no, me, me iban ya con. Ah, vale, perdón, ya. Que además tenía la opción, tuve la opción eh, de, de tener aparte de, de estas sesiones, sesiones individual, individuales con la, con la psicóloga. ¿vale? Entonces, eh, aparte de, de eso, yo hablaba siempre con Neus de todas mis inquietudes que igual, claro, porque tenéis que pensar, yo tenía unos 23 años, entonces, eh, ¿qué pasa? Que tienes una edad que con tus padres hay temas que pueden darte un poco de, de vergüenza, ¿no? De un poquito de cosa a tratar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, había salido de una ruptura bastante traumática, entonces quizás yo no me veía capaz de hablar delante de mis padres de ciertas cosas, entonces tenía la oportunidad también con Eus de poder tratar estas cositas que luego se iban desgranando también en las sesiones, pero individualmente ella y yo pues me sentía más cómoda. no Entonces, eh, creo que es un tratamiento súper, súper, súper enriquecedor, no porque eh, yo por un momento olvidé que tenía un trastorno de salud mental, porque en ninguna sesión se habló de lo que yo tenía o de cuál era mi diagnóstico o de nada. En el centro de, de, de atención estaba yo, cómo me sentía yo, eh, reflexionar sobre mí, qué cosas veía, qué cosas creía que debía de cambiar, eh, cómo me sentía siempre, cómo... pero en ningún momento sentí que se estaba tratando a, mí, a mi salud mental. ¿no? Entonces me parece que es algo... Súper bueno porque al final eh, es lo que hablábamos muchas veces. Eh, yo soy futura educadora social y el tema del estigma, siempre decimos que a veces hace más daño el estigma social que la propia enfermedad, ¿no? O sea, decir, eh, no, esta, esta persona tiene esquizofrenia, es peor que, que sufrirla, porque todo lo que le conlleva esas etiquetas y todo. Y desde, desde luego que allí, haciendo este tratamiento con, con todos ellos, nunca sentí que, que yo tenía nada. Simplemente, bueno, había pasado por un muy mal momento de mi vida y necesitaba eh, ser tratada. Eh, bueno, como cualquier persona que le duele la rodilla y, y va a un especialista, ¿no? Lo que pasa es que nos queda tanto por aprender de que nos duele aquí, y tenemos algo aquí que no funciona bien y que debemos ir a, a tratarnos, que bueno, eso es otro tema que poco a poco, por suerte, va, va creciendo, pero bueno, lentamente, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante, que es eh, yo me esperaba la típica consulta no con un psiquiatra que, bueno, que te escucha un poco, que te cuenta tus patologías, tus no sé qué, y bueno, que te receta tus cosas y bla, bla, bla, ¿no? Y es que fue todo lo contrario, porque además... Yo eh, dejé de medicarme súper, súper, súper pronto. Eh, de hecho, el, el doctor, principalmente el psiquiatra, eh, me comentaba ¿no? que normalmente para lo que yo había sufrido, pues la medicación igual era de un año, ¿sabes? Medicándome y tal. Y creo que a los cuatro meses o así ya no, toca, ya no tomaba apenas nada. Eh, también muy pronto quise empezar a trabajar. Eh, tuve el apoyo de ellos muchísimo. Ellos me ayudaron me animaron a que sí, que era posible y de verdad que bueno, yo estoy eternamente agradecida con ellos, creo que hacen una labor increíble y e impresionante y además eh, creo que debería ser la manera en la que todas las personas con un trastorno mental eh, debieran ser tratadas porque te ponen a ti en el centro, escuchan todo lo que necesitas y no prevalece en ningún momento la... la la enfermedad prevaleces tú, lo que necesitas tú, cómo te sientes tú, y creo que es algo súper importante que, que debe de cambiar. Y creo que, bueno, que vamos por el, por el camino, ellos están haciendo algo excepcional. Y, bueno, yo contarlo para mí es eh, súper guay, porque eh, creo que es algo que la gente debe saber, que existen otras alternativas, existen otras eh, terapias, métodos, lo que sea, y queremos seguir así... Eh, eh, tratando, tratando las cosas con naturalidad, dejando de banda los tabús y, y empezando a, a conocer otros métodos y, y otras alternativas para, porque yo lo que sentía que me pasaba en el, en el psiquiátrico es eso, que me pusieron, me dijeron, bueno, tú has tenido esto y esto y esto y a lo largo de tu vida pues es bastante probable que te vuelvan a pasar además vas a tener un, un, un serio de altibajos emocionales, no sé qué, no sé cuántos. Creo que pff, escuchar eso cuando justamente te está pasando eso, yo no lo veo ni, ni medio humano, iba a decir, pero ¿dónde queda la sens sensibilidad o no? De, de la consolación, de saber, jolines, estoy pasando por esto y encima me puede seguir pasando a lo largo de la vida y no sé qué. Bueno, creo que que aunque sí, que son estadísticas y que las los estadísticas lo dicen o tal o cual, eh, ante todo pues van la, las personas, ¿no? Y, y bueno, y que hay que empezar a tratarlo de otra manera, mucho más natural, porque bueno, ya estamos viendo a través también de la pandemia y todo, que muchísima población y sobre todo juventud está viviendo... Eh, muy malas experiencias con la salud mental principalmente por los tabús que hay y por la manera de tratarlo así que bueno, aquí os he dejado mi testimonio, espero que pueda ayudaros y sobre todo darle mil gracias al equipo de CESMA2 que os estimo, muchas gracias